Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Palacios, eh, tengo 40 años, soy artista, soy músico, soy bailarina, eh, soy de Bogotá, nacida y criada en Bogotá, pero de familia chocuana, así que digamos que siento muy orgullosa de mis raíces. Eh, me gusta todo el tema artístico y también vengo a contarles un poquito de lo que significa mi cabello.